Uy, me parece que el encuadre está un poco jodido. Hey, ¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí se Juan al aparato. Ahora haremos la presentación de todo. Pero antes, coño, llevo una petada de motor guapa guapa. Porque hace nada, 10 minutos que he acabado mi primera Spartan Race en Bahrein. Y me lo he pasado teta. <risa> De momento está molando, eh. Pues espérate que lo mejor está porque. Oh. Me ah, Venga, no. Pero resulta que hemos acabado la carrera y todavía no le había pasado un fronte aquí. Bueno, total, resumiendo, esto que acabáis de ver es un pequeño resumencillo de lo que vais a ver a continuación, pero primero había que situar la cosa. Ante ayer subimos el vídeo de cómo volamos a Dubái y cómo flipamos con la experiencia. Muy fans de estos ascensores que, mira, mira, parece parece el Aquarium de Barcelona. Es más grande que el salón de mi casa. ¿Qué está pasando? Si no lo habéis visto... Link aquí abajo. Bueno, también están las pelotengas aquí abajo, pero esta es otra cosa. Y todo esto viene porque el organizador de la Spartan Race en Bahrein nos dijo: ¿Por qué no venís? Visitáis un poco la zona y hacéis la carrera. Y dijimos: Pues vamos para allá. Y aquí tenéis un pequeño resumen de lo que hicimos con Rubén, más conocido como Me parece que hemos salido demasiado rápido. ¡Vamos, cuatro en cabeza! Creo que algo estamos haciendo mal, porque llevamos 5 ¿no? obstáculos ya y todavía vamos primeros Hombre, chaval. y no hemos hecho barpis ahora nos las hemos dado muy felices, porque eran cosas de saltar, pasar por debajo, o sea que con un poco de fuerza se puede, pero aquí es cosa de habilidad, hay que hacerlo de aguantarse sin caerse, tipo rocódromo así que a ver cómo va la cosa. ¿Qué veis ¿Ya ya! Yeah, yeah, yeah. hey. ¡Vamos, Cañardo! Vale, ahora hay que nadar, ¿cómo lo llevas tú esto? Esto de nadar es lo mío, ¿eh? los Ironmans ya lo viste. Vamos a ver. Ahora viene lo mío. Sorpréndenos. Oh, yeah. oh. Trash like after concessions. Don't but my How are you doing? Okay. Tough or what? <laughs> A little bit. <laughs> well done. carrera. Hey, yo, yo creo que nos hemos equivocado. de A partir de ahora, nada, de Iron Man, tú... Acorre de Spartans tenemos a 30 grados ahora? ¡Ay, Estamos a 200 grados, a la sombra. Me han puesto el aire acondicionado. Down. No. Okay. estamos un poquito de Nigeria se ha hecho tapón aquí delante de la salida anterior ve <risa> al gallardo que he visto más rápidos ¿eh? también gallardo claro el tío se pone la camiseta esta de michael knight venga tira para adelante mucho quejarse chaval pero esta, esta gente joven venga va que llevo media hora esperándote Some of y'all's the earliest time it I give second place some health to raise Cause number one they seen better days I elevate I guess I'm Mr. Unstoppable I guess I'm Mr. Unstoppable yeah, I guess I'm Mr. Unstoppable Where they ever catch me There's a problem oh. right yeah, oh. Come oh. straight to your ear drums. Come oh. straight to your drums. que a los que vienen ahora sí que ya son un poco de habilidad y nos podemos pegar una hostia guapa guapa, ¿eh? porque esto ya empieza a ser altillo Vamos a subir la cuerdecita. Bueno, ahora ya hemos pasado unas cuantas miserias, pero toca la más miserable de todas, que es, con todo el desto... Me... ¡Epa! Intentar acertar ahí, si no, 30 barpis ¡Rubén! Venga, a ver quién le da. ¿Cuántos llevas, Rubén? Claro, claro, claro. Pocos. ¡Venga, chavalote! ¡Calla tú! Oye, ¿pero cuántos faltan, tío? ¿Cuántos te quedan? Ya está, ¿no? ¿No llevamos 30 Porque ¿Eh? okay. me he solidarizado con él y como él tuvo que hacer, digo, voy a ayudarle un poco para descontárselos. Muy guapa la experiencia de la Spartan Race, Like, no olvidé a quien se os ha gustado. Like, no olvidé a quien se habéis llegado hasta aquí. Estoy muy cansado. Y bueno, voy a seguir. ¡Ja, <laughs> <laughs>